Buongiorno cari amigo Da Juan Pablo, muy buenos días Buongiorno cari amigo, muy buenos días de Juan Pablo El giorno de hoy voy a hacer cuatro ejercicios para la espalda Vamos a alimentar la espalda a B He por tanto cuesta dos manubri que te van a ayudar a, a, a reforzarlo a meterle un poquito de, de peso y resistencia aprofito con este momento para enviarle un saludo a Jerry Sergi que me ha dicho Pablo, ¿hay un entrenamiento para alimentar para las paladitas? ok, va a venir Sergi yo <ríe> adentro lo estoy haciendo espero que con este entrenamiento sea útil que tú prendas los ejercicios que sean mejores para ti, ok vamos a iniciar con un poquito de, de movilidad a nuestra espalda que vamos a, a enviarle una información, que vamos a hacer estos ejercicios voy a hacer 4 ejercicios o aunque 5, eh, voy a, rep a repetir un ejercicio tres vueltas, tres volte tú a casa lo puedes repetir aunque 5 cinco, 7 volte, eh, todo depende la, la disponibilidad, el tiempo eh, la resistencia tú puedes meter un peso más eh, pesado, bueno, pues esto este es moderado, moderado porque la espalda realmente si no está bien fortalecida te va y te va mal, ok, primo de iniciar es que no manque una buena hidratación, espalda, espalda vi, espalda vi, estos ejercicios son eficaces, eficaces, estos ejercicios aunque tú lo puedes hacer con, con, un, con una banda elástica, con el manubrio, lo puedes hacer con, la, con las tracciones. El de hoy, he utilizado el, el manubrio. Vamos a iniciar en nuestra secuencia. Voy a dar un poquito a la esquina, pero tú guardemos siempre las posiciones. Ok, nuestro primo ejercicio. Prendo los dos manubrios. Prendo los dos manubrios. Prendo los dos prendo manubrios. Les drapeo. Vamos a. Vamos. Vamos a abrir. Vamos. Ok, vamos a iniciar, vamos a iniciar, vamos a iniciar, vamos a iniciar Vamos a iniciar en nuestro ejercicio, vamos a iniciar nuestros ejercicios, vamos a iniciar nuestro ejercicio 1, 2, 3, 1, abro, abro 2 3 4 5 Brazos directos 6, 7, 8, 9, 10. Ok, habíamos hecho nuestra, nuestra, prima, nuestra prima repetición. Nuestra ha sentido un poquito la, la fatiga del peso. Acá estamos trabajando con 4, casi 5 kg en cononi con mano. A estos ejercicios importantes abdominales, aunque ejercicios de gambe, no podemos estar solamente en fuerte en la parte superior y soto un poquito mole. No debemos estar siempre cercando el equilibrio. ok vamos a repetirlo nuevamente, nuevamente, nuevamente nuestra segunda serie, nuestra segunda serie. Abro, abro, abro, abro, abro. Cierro, cierro. Uno? uno. Abro, abro, Dirito. Dos. Lentamente, lentamente. Eh, tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, abro, abro, paralelo es diez okay ok 1, 1, se sente, no 1, que se sente que se fatiga la espalda. Se que se fatiga que se una espalda bien tónica, no? ok vamos, de, eh, vamos a hacer una piccola, una piccola pausa profito para enviar, para saludar a toda la gente que nos guarda en este canal a la gente que somos inscritos, se pueden inscribir a eso, a eso, tu comento, ok vamos a hacer nuestro próximo, nuestro próximo, nuestra próxima, nuestra próxima, un poquito de, de, de caldo, caldo, vamos a, a hacer nuestra, nuestro próximo nuestra próxima, última serie, última serie y cambio, cambio de ejercicio, ¿ok? Ok, se va. Última. Último, último, último, último, último, último, último. Jerry, Sergi, ¿cómo va? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Ok, abro, abro, abro, abro. Yudo, uno, dos, tres, cuatro. 5, 6, 7, 8, 9, apro, apro, apro, grande, grande, ultimo, ultimo, ultimo, 10, ok, durata repetizione. non te puoi limitare, puoi fare 10, puoi fare 12, puoi fare 5, tutto dipende anche dalla tua condizione fisica. Aunque el peso que estemos elaborando, ¿no? Si volvemos a hipertrofiar, debemos, debemos meter el buen peso, pero lo importante, primo, tener una buena, gran fuerza de la brazos. Okay, vamos a reposar en un, un segundino. Vamos a hacer nuestro segundo ejercicio. Lo voy a hacer, paso de derecha sin sin salpes. Pico culote. Vámonos Juan. O el peso. Vamos a hacer cueste largo. Hasta esa misura de la espalda. Hasta esa misura de la espalda. pacho cueste un diestro. Es algo. Dietro y salgo Dietro, salgo lentamente Dietro, salgo Dietro, lentamente, salgo Ok, este será nuestro segundo ejercicio Excusate si te doy un poquito la, la espalda Porque estamos elaborando la espalda a B Con el peso, ok Vamos a prepararnos, prepararnos Prepárate Abro, brazo A la extensa misura de la espalda Ok, va, abado, abado uno, dos, tres, cuatro. Maneja la respiraciones. Cinco, seis, siete, ocho. 9 y 10, 60, 60, 60, 60, 60, 60, el de espalda, piano piano, vamos a vamos logrando nuestro objetivo. No oh. dimentiquemos más de hacer ejercicio aeróbico, correr manjar, eh, manjar sanamente, evitar tanto azúcar o tanto alcohol, todo con moderación. Si puedo hacer en esta vida, ok, vamos a. a, a. A Shirley, un poquito de la tensión eh? <ríe> Se siente, se siente, se pues este, para mí Jerry Sergi, ¿cómo andamos con el entrenamiento? ¿Cómo andamos? Ok, andamos con la segunda, no perdemos tiempo Estamos para en el parco Y hacer un poquito de, de, de casino Después ¿Sí? no vienen los bambini Porque vuelven en el parco, libre Ok, se va Uno, lentamente Lentamente Dos, Tres Cuatro, 5 seis, 7 8 9 vienen en dietro, dietro, dietro, dietro, dietro, <risa> dietro, Ah, 60 dietro, 60 dietro, dietro, dietro, 60, 60, dirános, Pablo, fue a un peso ligero, No, no, estos son 2, 2, 4, 5 kg, 5 kg. Guarda, en labor, en la espalda, si no seis eh, bien fortalecido, te fai mal, te fai mal. Siente que pierde la fuerza y para evitar eh, lesiones, medio iniciar con un peso que sea moderato Ok, ok, vamos a jugar nuestra, nuestra terza. Nuestra terza y cambiamos de ejercicio. Cambio de ejercicio, cambio, cambio, cambio, cambio. Manca poco para finir. Manca poco, manca poco. 3, 2, 1, vía 1. 2. 3, es para B. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10. Ok, ya finito nuestro segundo ejercicio, also, vamos a hacer nuestro tercer ejercicio, en nuestro tercer ejercicio vamos a utilizar solamente un peso, pero vamos a aumentarle la, el peso, el peso, voy a meter el, el disque solamente en uno, así se va a sentir più la resistencia cuesta que vamos a fare vamos a fare vamos a fare exactamente la vida vamos a parar el ejercicio que ya hemos fatto anteriores pero vamos a que un poco de brazo ok echamos pues de cosí acá debíamos tener un equipo como la fórmula 1 súbito pero como estamos en la vida real lo fachamos lentamente ok perfecto perfecto Ok, nuestro tercer ejercicio que propongo. Siempre pullover, pullover estreto, pullover estreto, estreto. Vamos a sentir un poquito la, la tensión en nuestra espalda. Se va a sentir el trapecio. Por en el brazo. Ok. Cuatro cuadros. Estreto, estreto, estreto. Monto estreto, estreto. Estreto. Va. Y se va, se va, se va. Largo, largo. Uno, eso es. Due, tres, tres cuatro, cinco, seis, sensar el glúteo, 7 brazo derecho, 8 seis, Último, último, último, último. ¡Ahhh! <risa> ¡Deci! la fatiga. Vamos a hacer una una pequeña pausa, no perdemos tiempo. Eh, y andamos a hacer nuestra nuestra segunda, nuestra segunda con el, con el pullover chiuso. que estamos elaborando siempre la espalda. A bi, a, -b -a, -b -a, -b -a -b. No solamente elaboramos la espalda, laboramos aunque la bracha, aunque el trapecio, aunque un poco la esquina. Ok. Vamos con nuestra segunda. Segunda serie. Segunda serie de nuestro tercer ejercicio. Cuatro. 3, 2, 1, ¡vía! 1 2 3 4 5 6 Lentamente, lentamente. 7 8 9 Último, último, último. 10. Ah, ok 60 <ríe> siente, se ¿no? 60 siente, se sente, se siente. Se se la fatiga, se siente la fatiga, se siente el laboro de espalda. Importante, farlo piano, piano a tu ritmo, utilizando un peso que sea moderado, ¿no? No prender un peso grande porque no, vuela, intentar espalda con sea big, no. Todo es un proceso, piano, piano, piano, piano. Todo lo que haces hoy, domani se verá. Pues este ejercicio lo recomiendo de hacerlo al menos de dos due, de, de due vueltas de semana, così. en la semana, magari, le avinas un ejercicio para la gamba, aunque para el abdomen. Ok, último, último, último, último, último, último, último, va, último, se repite, se repite, 3, 2, 1, brazo directo, va, va. Uno, lentamente Due Tres Cuatro cinco, Seis Sete Oto Nove 10 Ok, perfecto, perfecto. Vamos a. Voy a fare. Voy a fare. Voy a fare Tú ese ejercicio y finalizamos por el giorno de hoy. Pero no no volvido a fatigarlo. Fare tropo tempo Porque ya no, Pablo. Eh, fa tropo tempo, Faché de la lesión es tropo lunga. No, no, no, no es lunga. Facho a un tempo moderado. Moderato. moderato eh, uso pesos. Pesos siempre moderato Tú no compites con me. Tú compites con tu esteso Jerry, Sergi, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos con el alanamiento? A este ejercicio te consiglo que eh, voy a, voy a, voy a lacerar el sopra, eh, ejercicios para el abdomen, así... Ah, siempre en forma. Abdomen, espalda, y ¿por qué no, y por qué no unos ejercicios para le gamba? Cosí trovamos el, el, el equilibrio, ¿no? Grande sopra y grande en que Soto, soto. La gamba es la base. La base de nuestro cuerpo. Ok, a eso vamos a... Voy a hacer nuestro próximo ejercicio. Nuestro próximo ejercicio que propongo. Que propongo para la espalda. Ok. Lo hago sin sin sin peso, sin sal peso. Nuestro primo. Vaya Vaya vamos a hacer esto. Abrir solamente. Abro. Abro, abro, abro, abro. Basta. Tres. Due. Uno, vía. Ecco. Abro, abro, abro, abro. Cosí formamos la B, la B, la B. Ah, la, la, la, la, la de sobra. Due, dos, tres, cuatro. Brazo dirito. Cinco, seis, siete, ocho. Dome. último último último 10 ah. ok ok no te limites no te limites solamente a hacer 10 puedes hacer 12 puedes hacer 5 todo depende tu capacidad tu resistencia <risas> ya, ya hemos hecho que lo, lo vamos a repetirlo nuevamente vamos a repetirlo nuevamente vamos eh, a hidratarnos un poquito te y eh, ayúdame a, a crecer, déjame tu comentario. Pablo, si no me piace. Vuelvo algo para la gamba, para, el, para los brazos, para el gómito, Lo hacemos. Ah, qué rica cuesta. Muy rica, rica, rica cuesta. Cuesta hidratación de mía. No sé qué cosa es, pero es muy buena. Okay. Nuevamente, hemos hecho la pausa. Yo hecho una pausa, te hecho los ejercicios muy intenso. Poca pausa, poca pausa, poca pausa. ok nuestra segunda, segunda, segunda. Uno. Dos. Brazo derecho. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Dove ok perfecto perfecto perfecto vamos manca eh, uno manca uno y eh, cambiamos de ejercicio y finalizamos por el torno de hoy por el de hoy yo voy a hacer una, un entrenamiento corto yo lo hago todo completo he hecho tres ejercicios de 1, pero tú a casa eh, Tú a casa, cuando vayas a hacer un alenamiento a la palestra o en casa, puedes hacer, prende dúe, le abina un poquito de ejercicio del bracha o del trichipitis o del abdomen. Tú abinas tu ejercicio cuando vayas a entrenar. Ok. Ok, vamos con la segunda, vamos con la segunda, segunda. No, con la tercera. Con la tercera. Tres, dos, uno, vía, va, abro. Ah, este ejercicio tomando y lo sentiráis. Tú 3 4 5 6 7 8 9 10 ok perfetto perfetto perfetto Adesso. propongo nuestro último ejercicio expuesto eh, un poquito el, el, el esté. meto un poquito la cámara que, que se guarde que guarde un poquito la, las tracciones las tracciones eso es, yo soy dietro el dietro dietro, dietro éco lo, éco lo, éco lo, ok, perfecto perfecto, nuestro próximo ejercicio que, voy a, que yo propongo espera cueste. Abrir, abrir y será, se salgo, voy a hacer 1, 2, 3 y rimango 10 segundos, sopra, prácticamente, prácticamente estos cuestas son los de Jesucristo, ok, así va, así va, así va, así va, así va, 3, 2, 1, pilla, 1, 2, 3, rimango, 1, 2, 3, 4. Perfecto. Ok. Acuérdense, este se siente un poquito la, la tensión. ¿no? Aunque tú puedes, tú puedes hacer más repeticiones. più repeticiones. più. Eso como son un poco fatigato con, con, con el brazo, con la espalda. Eh, no puedo hacer de, de más. Pero, eh, ¿cuál es el objetivo? Que tú salgas. Tú puedes hacer 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuenta 10 segundos y cambia. Ok, nuevamente, nuevamente. Voy a hacer 4: 4, 4, 4, 4, 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Perfecto. No, <risa> se siente la espalda, ¿no? Se siente ok, vamos a finalizar manca el último, el último, el último y finalizamos por el giorno de hoy por el giorno de hoy <risas> ok, un poquito de hidratación está. un poquito de hidratación ah, sabroso sabroso rico, me piace ok, andiamo voy a fare 3, 3, 3, 3 3, 3 3, 3 1, 2, se va. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok, perfecto. Perfecto. Otros, otro ejercicio que es bueno para, bueno para abrir, para abrir. Qua. Vamos a hacer esto, guarda, me sostengo. Ok. 10 segundos y cambio, cambio, cambio, cambio, cambio ok, perfecto, perfecto abrimos, abrimos la vía, abrimos la vía Jerry Sergi, ¿cómo andamos espero que estos ejercicios te sean útiles prende el que voy, o el 1, el 2, el 3, lo importante eh, que tú lo falles, tú lo Tú todos estos ejercicios, si tú sois constante soy constante y disciplinado, verás grandes resultados. Y no solo con farlo la primera vuelta, tú te vas, tú vas, a te va a ayudar a estar bien, ¿no? Manténlo al menos dos vueltas de semana, farlo al menos por tres, por 3 meses y verás. ok, vamos a hacer el último. Me sostengo. Me sostengo, me sostengo. Solo con un con un brazo, ¿O sí? ¿Tiramos, tiramos, tiramos, tiramos, tiramos. Tres. 2, 1, vía. Ok, cambio. Cambio, cambio, cambio, cambio. Ok, perfecto. Estamos tirando, ¿no? Tra, atrás, <risas> atrás, eh, Espala, espala. Espala B. Espala B. ¿Vamos a hacer nuestro último? Y finalizamos por el giorno por el giorno de hoy, por el giorno de hoy. ¿ok? Prepárate. Prepárate. Adesso. Vamos a hablar de Jesucristo, guarda. Los mejores ejercicios para para la Sono fare trazione, trazione e il che abbiamo fatto abinato trazione con questo guarda, to, to, to, to. Ok, perfetto, vamos a farlo con le due mani, con le due mani, va: uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Vamos a repetir la última vuelta, la última vuelta, la última, la última, la última vuelta. A eso voy a cambiar, voy, voy a ayudar la, la, la, la espalda, la esquina, así, guardate cómo labora este ejercicio. Prepárate, prepárate, prepárate, prepárate. 3, 2, 1, y ya. Ok, voy a hacer el último, el último, el último, el último. Repito, lo que he hecho? Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a modificar la apertura, la apertura de, de los brazos. Si voy a la, la vi más grande, debo abrir. A mí, realmente, no me piace así tanto grande, me piace moderado. Yo no mai echerco así, oh, No, piano, piano. Por quello, en el quello ejercicio que he hecho, lo, lo, he aperto poco. Pero si tú voy una espalda. Gran, largas grande a aquí como de botafori va a ver ahora abro un pochino le braccia abre le braccia ok voy a abrir un po' le braccia para el último abro le braccia abro le braccia grande grande grande 3 2 1 via. perfetto <ríe> ok por el giorno de hoy, hayamos finito. Miles, miles, miles, miles, gracias. Muchas gracias a todas las personas que guardan con este canal. Aspecto que con este ejercicio te haya servido eh, Per tu performance. Gracias. De cuore.